Mira, yo pienso que el país está bajo amenaza, eh, bajo amenaza de que se pueda quebrantar los niveles de democracia y de transparencia que hemos logrado en las últimas décadas y que ha sido una ganancia del pueblo dominicano con sus luchas, con su sangre, con su sacrificio. Eh, y que, lamentablemente, algunos políticos quieren eh, echarlo por la borda. Sin embargo, dice el refrán que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Fíjate que en esta coyuntura de crisis económica, de dificultades, eh, de corrupción, de delincuencia al más alto nivel... Eh, hay algo que reconforta y ha sido el nivel de participación de la juventud exigiendo democracia, transparencia y respeto al erario público. Y esto eh, me parece que es un punto importante, claro con la salvedad de que estos jóvenes que en diferentes pueblos y campos del país se han estado manifestando, tienen que buscar la forma, buscar la vía, el camino para reencontrarse con los niveles de conciencia crítica que históricamente ha tenido la juventud dominicana. El pueblo dominicano, sus avances democráticos, políticos, han sido obra de la juventud, desde la propia independencia nacional, la guerra de restauración, la, el enfrentamiento a la intervención militar de 1916, los que lucharon contra Luis Ejerós antes, los que lucharon durante toda la dictadura de Trujillo y sobre todo en el proceso final, la generación Manolo, una generación de jóvenes, los que lucharon y una gran cantidad murieron durante los fatídicos 12 años del doctor Joaquín Balaguer. La lucha de los clubes culturales, de las organizaciones eh, estudiantiles, eh, por las libertades públicas, todo eso ha sido obra de la juventud y, y, y es una juventud que no es diferente a la actual. Por eso. Pienso que ese nivel que ha alcanzado la juventud de participación tiene que trascender en términos de la conciencia crítica. Decía Hostos que eh, la conciencia crítica se produce cuando el ser humano logra distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le hace bien y le hace daño, entre lo que, entre lo que le conviene y no le conviene. Y entonces, a mí me parece que este nivel político que ha alcanzado a la juventud de participación en una protesta nacional, tiene que trascender a darse cuenta de que lo más eh, lacerado que tiene el país hoy es su propia independencia, es su propia soberanía. Fíjate cómo hasta la decisión de eh, buscar una solución al conflicto actual se está entregando en manos de Estados Unidos porque la llamada OEA qué cosa más fea, decían los cubanos eh, es eh, un instrumento norteamericano y qué decir de los otros organismos eh, electorales que son financiados por la USAID es decir, que eh, la, esa juventud que está protestando tiene que tener claro ...que esa solución, que esa garantía de democracia y de transparencia... ...que se está poniendo en manos de eh, esos organismos acólitos de los Estados Unidos... Eh, ...de ninguna manera van a dar como resultado cosa positiva, cosa buena. Por eso, eh, de todas maneras, yo pienso que es importante la participación de la juventud... ...en la política, que hay que estimularla, que tienen que pasar de la protesta a la propuesta concreta, ¿verdad?, a participar votando en el proceso electoral, que tienen que tratar de escoger a, a lo que mejor representen sus intereses en materia de eh, independencia, de soberanía nacional, de justicia social, de eh, tranquilidad, de paz para el pueblo dominicano.